de esta chica no, no eh, esta chica es una amiga mía ¿eh? desde muy chiquitita eh, era una chica muy inquieta eh, aprendí a andar que yo recuerde eh, el, a los patines a los 5 años a los 6 años anduvo en bicicleta sin rueditas a los 12 eh, obtuvo un cinturón negro de taekwondo y eh, yo le recuerdo a ella como haciendo planes siempre para adelante eh, se iba al ángulo a, a hacer cursos de inglés porque ella deseaba que cuando terminara la universidad se iba a, hacer, se iba a ir a Inglaterra a hacer un posgrado tenía 12 años y tenía toda esa idea de lo que iba a ser en su vida lo que pasa es que nosotros planeamos una, una cosa y eh, pasó que ella tuvo un accidente de tránsito donde dejó de mover el 95% de su cuerpo. Sea, Se habrán dado cuenta que en realidad estaba hablando de, de esa era yo, esa es mi amiga Adriana del pasado y esta soy yo, con un compañero de la universidad. Eh, yo recuperé eh, la, una parte de la movilidad de mi, de mi cuerpo. Cuando salí del hospital, el doctor me dijo que yo nunca más iba a volver a no mover nada del cuello de para abajo. Pero como soy testaruda, le dije: ¿Vas a ver qué? Sí, voy a mover. No que sea un dedo, pero voy a mover. Y muevo un dedo. No muevo las manos, pero muevo un dedo. Y con este dedo, es que todos los días me conecto a internet y tengo miles de amigos reales, virtuales. Con este dedo eh, me capacité cuando muchas instituciones públicas. Eh, debían por ley eh, incorporarme a me ponían mil y una trabas llegué hasta un banco muy importante que no necesito decir su nombre para que todo el mundo sepa pasé todas las pruebas pero no me llamaron a, a, a decirme por qué yo no podía ingresar al, al, eh, eh, a la selección del directorio Cosa que hizo un amigo mío, más cara dura, él nos puso que estaba en silla de rueda y está trabajando ahora en un banco que queda en el barrio Manola. Eh, como les decía, empecé a hacer mi vida en internet y fue ahí que yo conocía para igual. Eh, desde chica eh, fui muy, fue muy de, de que no me gustaba que la gente me tuviera pena por nada. Y menos todavía, desde que estoy en silla me, me, me repulsa la idea de que la gente me tenga que decir ¡Ay, pobrecita! te pasó esto? La persona que me dice pobrecita es porque me está mirando eh, por debajo. Significa que esa persona cree que yo valgo menos que ella o que puedo hacer menos cosas que ella. Cosa que no es así. Eh, para igual me enseñó muchísimas cosas pero igual me abrí las puertas a muchas cosas, hicimos campañas de concienciación en donde no eh, recurríamos a las lágrimas o al pobrecito, está en una silla de ruedas, pobrecita, ella ya no puede hacer más nada. Eh, una de mis mejores amigas está aquí, María con Concelos, hace siete años, esta es la nueva directiva del de igual, en realidad todavía no aparece, pero acá está Teo Vieta, que es presidente. El famoso Senaura, que seguro que todo el mundo le conoce, la siguiente diapositiva, ahí aparece Pachi, que nosotros, o sea, yo siempre le digo, Pachi, vos sos mi ídola, porque tiene, tiene algo mío, pero ya es más caradura. Ella atropella los packs, no, no, no le importa que haya barreras, no le importa que haya escaleras, yo sí, yo soy de retirada un poquito más. Y eso aprendí ella, a que si yo no peleo por mis derechos, ¿quién más va a pelear por mis derechos? Así que ahí está Teo, uno de mis amigos, Pacho otro de mis amigos. Eh, ellos son las primeras personas en silla de ruedas que, que son amigos míos porque comparten conmigo la visión de que no porque uno está en silla de ruedas es una persona que, que vale menos o una persona que puede hacer menos cosas. Eh, a lo mejor nuestros tiempos no son los tiempos de ustedes. A lo mejor nos lleva más tiempo hacer cosas que ustedes. Pero nuestro, nuestra cabeza funciona igual que ustedes. Y hay gente incluso que es muchísimo, muchísimo más inteligente que cualquier persona que, que mueve los brazos, que mueve las piernas y que puede hacer todo por su cuenta. Yo soy un bebé de 35 años. No me, no me avergüenzo de mi edad. Hasta hace poco sí decía me preguntaban la edad yo decía, tengo 35, 33, 34, porque sea la última vez que me preguntas eso. Porque si somos las mujeres, ¿no? siempre queremos vernos un poco más jóvenes. Eh, en Parigual aprendí que la discapacidad, la discapacidad puede ser un condicionante, pero de ninguna manera es un limitante para que una persona se pueda desarrollar. Por medio para igual conocí también el proyecto una computadora por niño, siguiente slide, donde me hice voluntaria. Como toda mi vida gira alrededor de internet, empecé a buscar software y hardware, programas que me puedan servir a niños con discapacidad. Eh, después de un tiempo, así con mucho orgullo, puedo decir que soy embajadora de la causa de Paraguay Educa, empecé a buscar, eh, como les decía, programas o software que pudieran servir a, otro, a, a otras personas como yo. En este caso mis niñitos con discapacidad. Aquí pueden ver, no maneja la laptop, pero le la, damos un teclado y este chico perfectamente maneja la computadora. Perfectamente. Él nos habla. La única forma que tiene de expresarse es la computadora. Tanto le checamos a la, a la tecnología en que, en que es nociva, todo el exceso es nocivo, pero todo bien utilizado. Miren semejante, semejante avance. Aquí tenemos una niñita con síndrome de Down, que está usando también la QO, que okay, la computadora. de ponemos una computadora por niño. Hay otra siguiente diapositiva donde está, está trabajando otra niñita eh, en el aula con la computadora. Y a eso me dedicaba, dedicado, buscaba programas que tuvieran que ver eh, con esto. Ese era mi deporte yo decía, bueno, a lo mejor yo eh, en este momento no estoy trabajando. A lo mejor en este momento yo no puedo aportar plata, no me puedo ir y hacer, bueno, bueno arriba para igual educada, pero igual, mucho barullo. Pero siempre tuve en mente que una persona tiene que prepararse. Y busqué la forma de prepararme. Y todos los cursos, todos los cursos que yo hice fueron siempre a través de internet. Y gracias a esos cursos fue que acá mi jefe Carlos Vallejo, no le estoy semillando, y Irene Páez y el señor Juan Carlos Prono nos hicieron trabajo en Brunel. Y yo no estoy... Y yo no sé, mi vida cambió 180 grados de que yo estoy en problema mi familia jamás, jamás me hizo sentir una carga, pero yo me sentía una carga para mí misma. Porque, porque mis objetivos eh, para esa edad eran otras, yo, eran otros. Yo a los 28, a los 30 años, yo tenía pensado estar casada. A los 31, yo pensaba tener un hijo. O sea, yo desde los 12 años tenía planeada mi vida, pero lastimosamente no pudo ser así. Lastimosamente, entre comillas, porque mi vida es plena, yo no cambiaría mi vida por nada del mundo. Ojalá si hubiera una varita que me dijera, ¡Ay, Adri, levántate, levántate eh, te puedes levantar a caminar! Pero aparte de eso, yo no cambiaría nada. Soy feliz, no me falta nada. Yo quiero a mi familia con toda mi alma, y que mi familia me quiere con toda el alma a mí. Tengo amigos maravillosos, tengo jefes maravillosos, compañeros de trabajo maravillosos. Así que de la vida yo no puedo dejar, mucho menos de mi trabajo. Con mucho orgullo por eso puedo decir de que... Yo dije, ah bueno, coronel, disculpame Carlos, disculpame Irene, disculpame señor pero no Pero yo dije, ah bueno, esto va a ser tipo, bueno, vamos a quedar bien Y después de dos meses eh, te vas a ir Porque siempre fue así Y tenía como una paranoia y mi jefe es tío que yo le decía ¿Cómo voy haciendo las cosas? Estoy haciendo bien eh, No me equivoqué en esto, no me equivoqué en aquello o sea, me sale ya que de pesada no me haya echado en esa época. Aquí me ven con una pelota, seguro que dicen, ¿qué es lo que está haciendo con una pelota en silla de ruedas? Yo también me pregunté eso cuando me dijeron, a Adriana, ¿no querés practicar cuatrabi? ¿Qué? ¿Cuatrabi yo? O sea, ¿cómo voy a practicar en una silla de ruedas? Y ahí me ven practicando. Soy la primera atleta mujer del Paraguay que practica rabi en silla de ruedas. Leo con mucho orgullo me paso imitándole a todas las mujeres que se volvieron al, al, al grupo, pero tienen como, como miedo, como que raro, y suena un poco rudo. Pero es un deporte adaptado y yo me siento plena, plena, plena. Salgo de las prácticas molidas, pero me siento plena, porque, como digo ahí, eh, yo hago todo lo que quiero hasta donde puedo. Y soy con orgullo de Paraguay, yo me siento orgullosísima de ser paraguaya. Y no me importa qué tan lento yo me vaya avanzando por la vida, a mí no me importa que me lleve. A mi edad, muchos son divorciados, muchos son eh, vueltos a casar. A mí no me importa, no me guío por los estándares de la sociedad. A mí no me importa que yo me vaya lenta por la vida, a mí no me importa eso. Lo que a mí me importa es que yo nunca me detenga hasta conseguir lo que yo quiero. Y eso más que nada, que nada le detenga a ustedes. Todos tenemos discapacidades, algunas visibles como las mías, otras más ocultas, pero todos tenemos algo que nos ataja. Que eso nos ataja a ustedes. Tienen que soñar y tienen que pelear porque los sueños se hagan realidad. Eso es lo que quiero dejarle a ustedes y ojalá que hayan aprendido un poquito.